Bienvenidos sean todos a mis Circus Babies Perdón por la calidad señores, eh, eh, pues no tengo el aro de luz en la mano Nada señores, eh, el día de hoy es para la playa no, Bueno, eh, nada, que venga la lindo. Ahora vamos a presentar mi ropa o sea, lo que tengo básicamente para ir allá, obvio, porque y lo que me voy a poner Bueno, esto ya vendría siendo mi traje de baño lo que me voy a poner Esta ya es la mochila ya preparada nada, pues. pues nada, tengo una crema desodorante, Chancletas, tengo audífonos Tengo la toalla ahí abajo, pero anyway Pues nada, nos vemos después con campeada. y creo que peinada Nada, vamos a aprender un viaje Espectacular Bye bye Buenos días Nos estamos yendo Para el vehículo donde nos vamos a ir A transportar Pues anyways ¿Qué ustedes pueden decirme? ¿Quién está? ¿Quién no está emocionada? Eso no ¡Uh! fue gritar Dime algo muchachos ¿O es que Estoy aquí vamos no a mostrar el mal eh, no estoy sola Vengo con mi familia y todo ¿Estoy disfrutando? Sí Lo estoy haciendo Y mucho En verdad Bueno, pues nada Yo voy a hacer algunas cositas con la arena Acompáñenme Voy a ver Voy a buscar una piedra Digo, que aquí hay en el agua. Voy a escribir mi nombre. Qué bonito. ¡Ah! Pero... Uh! Bueno. ¿Qué puedo decir? La que el mar está lindo, bello, hermoso. O sea, es que yo no, no, no puedo ver bueno, después de estar jugando con la arena y con el agua y también bañarme un poco Me aburrí un poquito y pues me senté un rato Además de que estaba cansadita de tener sal en el pelo Y me quedé hablando un rato pequeño con mi familia Y viendo un partido de vole y todo eso, pero nada Y pues ya me voy parando porque ya me cansé de estar sentada Estoy aquí señores um, Me pica los pies por la arena que está quemada No tengo chancletas para colmo O sea ¿Estás viendo la presión de esto tú? Nada Le traigo a mi hermano ¿Qué vas a hacer una entrevista? Ven Aquí está como con Ángel al duro Bueno mira, ¿cómo te lo está pasando aquí? Bien eh, Gracias, gracias por su colaboración Adiós, adiós, adiós, adiós. Así que eh, nada, estamos aquí Son las dos de la tarde Aunque nada El sol me está picando Así que lo dejo otra vez Aquí yo me volví a sentar Porque me habían llamado para comer Y eso Después de reposar Volví a entrar al agua Y luego me bebí un juguito Eh, pues nada, yo estaba aquí, que ya estaba hartándome de tener tanta sal en el pelo y pues me dije a mí misma. Eh, pues nada, ya fue, se acabó, me pica demasiado la cabeza, estoy cansada, me quiero ir ya, me quiero cambiar right now. No, no tenía más remedio que esperar a toda la gente con la que hablábamos que acabara de bañarse en all that stuff. Pero, anyways, que nos vamos casi. Así que nada, espero que les haya gustado este video Recuerden suscribirse, darle like y compartirlo Porque no hice todo esto de mal Pues me voy Chao, chavito